El camino te forja. Y el espíritu te pule. ¡Dinamita! ¡Revancha! La miseria hecha realidad. Mm. Justo en el blanco. ¿Cómo está mi KD? ¡Los eliminamos, Snowball! Iluminaré mi propio camino. Hazme salir. Te reto. Me siento imparable. Impacto. Causa el triunfante. ¡Eso fue genial! ¡Que Jitsune te muestra el camino! Es un verdadero honor. ¡Mua! Con un puñetazo basta. ¡Bien hecho! Hola, <risa> Estás en presencia de una leyenda.